Hola, mi nombre es Pilar Pinilla Alcaraz, soy afiliada a LA ONCE y conocí a Yoshiba a través de unas clases de yoga impartidas en la Delegación Territorial de LA ONCE en Madrid. En la actualidad, él imparte sus clases de yoga pilates y meditación a través de la plataforma Zoom y la verdad es que tanto si tienes eh, deficiencia visual como que no, puedes seguir perfectamente sus clases. Él las realiza para todo tipo de personas, independientemente de sus dificultades o de su edad, porque se adapta perfectamente a cada uno de sus alumnos. En ellas yo he aprendido muchísimo se pueden seguir porque él te va corrigiendo a través de la pantalla y puedes eh, realizarlas, todas las asanas, de forma correcta. No como en las clases realizadas a través de YouTube o otro tipo de redes sociales, que sí, están muy bien, pero ahí nadie te corrige. Yo he aprendido un montón con ellas tanto de yoga y pilates e incluso de relajarme con las clases de meditación y también he aprendido a relacionarme mejor con mis amigos y me ha ayudado mucho personalmente. Os animo a que os apuntéis a sus clases y probéis por lo menos una de ellas.